Hola, somos Alberto Llantía y, y estamos un día más que a sección no se extrase Bueno, hoy cambiamos de escenario, como podéis ver, estamos grabando una canicouba, un pueblillo de que nadie casi sabe que existe, pero bueno. Esta semana vamos a cambiar de tema, ya dejamos el tema de diversidades y vamos a empezar a hablar Hoy es sobre un tema que nos interesa bastante, sobre todo a mí como historiador, que es histeria. Vamos a hacer una introducción ahora a la historia de histeria. Yo primero en hablar de ella fue el teórico pai de la medicina Hipócrates, Alípolo, salió siglo V en la antigua Grecia, que decía que las mujeres, las mujeres tenían un problema ginecológico por lo útero se movía por el cuerpo y acababa en los peitos y el tío no, no viña sabiendo muy bien por qué. Y había por allí un filósofo, Platón, poco machista, chaval, muy majo el tío, que viña diciendo que eso era por falta de relaciones sexuales, que esto se curaba con buen matrimonio. Serapeo, que era un médico árabe de, de época antigua, opinaba igual que Platón. Nada, casándose se solucionan todos los problemas de este universo. Ante época moderna y medieval aparecen nuevas teorías, y bueno, ya en 1740... Un médico de la reina de Austria decía que a su amo y santa majestad necesitaba que le frotaran a vulva antes de mantener relaciones sexuales. En esa época, considerábase que para curar a histeria había que hacer un masaje pélvico, así que cada vez que a mujer necesitase tratamiento tenía que acudir a comadroa o a médicos para que le hicieran un tratamiento hasta que llegase o paroxismo histérico, decir, a un estado de excitación extrema en la que se agitan las pasiones, o algo así. Durante el siglo de eh, hubo un avance en este sentido. A ver, entended, me vale, avance. es una máquina para realizar masajes pélvicos, el eh, primer lugar donde se introdujo fue en Bath, no balneario de Bath. Posteriormente, como se vio que era buf, la hostia en verso y más, fue pues extendiendo por Europa e incluso llegó a Estados Unidos. Y aquí llegamos a época victoriana. Curioso de histeria es que realmente no fue catalogada como, como enfermedad de hasta mediados del siglo XIX. Concretamente, como acabo de decir vos, una época victoriana. ¿Por qué ahora? Porque hubo una gran represión sexual hacia las mujeres, evidentemente. No, los hombres siempre estamos servidos. No os preocupéis. qué pasó esto? Es pues porque comenzó a extenderse o ideal de mujer perfecta como una mujer que solo puede tener relaciones sexuales si tienen carácter reproductivo, es decir, solo para tener crianzas. Solo sirve para eso. A partir de aquí hubo un gran aumento de las mujeres que acudían a las consultas de médicos y comadronas por los masajes pélvicos y resulta que en 1859 un médico asustado por el número de pacientes que recibía decidió que eso era una enfermedad y el en Malirma y se llamaba histeria. Uf, era un problema social tan importante, tan importante, tan importante. Fijade vos bien lo que os digo. Sabéis que 11 años después de que se catalogue, catalogue como enfermedad, muchos investigadores siguieron dándole, dándole, hasta que crearon un vibrador. Y diste, ¿o vibrador? Sí, creos en 1870 para tratar de curar a histeria femenina. ¿Cómo vos quedades? Bueno, que sepáis que vos recomendamos la película Histeria, que narra este feito de forma <risa> chistosa y bueno. Siempre está igual un rir, de vez en cuando, ¿no? En conclusión, ¿por qué creéis que a Histeria realmente tuvo importancia a largo del tiempo? ¿Para que ya desde la Antigua Grecia hasta el século XIX fuera realmente evolucionando hasta llegar a ser catalogada como enfermedad? ¿A verdad? Personalmente, yo creo porque a nuestra masculinidad nos a pensar que es más fácil que si ellas no llegan a orgasmo es por culpa de ellas que no por culpa nuestra. Creo que deberíamos dejar de lado nuestros complejos y vivir la sexualidad libremente, independientemente de cualquier otra cosa. Así que bueno, esperamos que vos gustara ese vídeo. Si te des alguna pregunta, en los comentarios. Dadle ya like, evidentemente, hombre. Fue medio monólogo, ¿no? He suscribido de vos.